Estamos junto a Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. Eh, este decreto supremo que ha lanzado el gobierno la, eh, la jornada pasada, 4424, para entregar fideicomisos por un valor de 130 millones de dólares para reactivar el desarrollo industrial. Bienvenido, muchas, muchas gracias por su visita, ministro. Buenos días, Jorge Luis, buenos días, RTP Informa. Eh, efectivamente, el día de ayer el, nuestro presidente ha lanzado el decreto 4424, que es un fideicomiso que reactiva la economía, pero a partir de la idea de promover el crédito para sustituir importaciones, tanto de insumos como de productos finales, tanto para pequeños productores, pymes, medianos y grandes, que quieran ir en esa dirección, de hacer emprendimientos Poner proyectos que sustituyan insumos y bienes finales, que creemos que tenemos la capacidad de hacerlo en la economía de Bolivia. Claro que sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué papeles tiene que entregar para poder ser, beneficiarse con un crédito? ¿Y hasta qué monto puede una empresa, una pequeña empresa, beneficiarse? Bueno, el productor que, o empresario que quiera ir en esta, en esta línea de poner proyectos de sustitución de importaciones, se va a acercar al Banco Unión o al Banco de Desarrollo Productivo y va a presentar su proyecto, obviamente. Y no. eh, las condiciones del crédito son a 0,5% de tasa de interés. O sea, es una tasa extremadamente blanda, casi Así es. simbólica. Básicamente. Y eh, el, las características del crédito es que si es capital de operación, va a tener un periodo de gracia de seis meses y si es de capital de inversión, un año de plazo de gracia. Y de ahí, bueno, eh, hay eh, rangos para, para otorgar. Si eres eh, gran empresa, o sea, una empresa de una mayor envergadura, para tu capital de inversión vas a poder pedir hasta 5 millones de bolivianos y en capital de operaciones 3 millones de bolivianos con un plazo del capital de inversión de 10 años y el capital de operaciones de 3 años. De la misma manera, si eres una empresa mediana, pedirás, puedes pedir hasta 2 millones de bolivianos de capital de operación y 1 millón, oh, perdón, 2 millones para capital de inversión y 1 millón para capital de operaciones. Igual, el plazo es de 10 años de capital de inversión y 3 años de capital de inversión de eh, operaciones si es pequeña empresa eh, puedes pedir hasta 700 mil bolivianos para capital de inversión y 500 mil bolivianos para capital de, in, de operaciones ¿no? uh -huh. Y igual el plazo es 10 años siempre el capital de inversión y 3 años el capital de eh, inversión y eres pequeña empresa 250 mil bolivianos para tu capital de inversión y 150 mil bolivianos para tu capital de operaciones. Ahí los plazos son un poco más pequeños, cinco años para el capital de inversión y tres años para el capital de operaciones. Y las garantías son las que la metodología del, de la evaluación te exijan. Uh -huh. Yo creo que van a ser las garantías comunes de un crédito, pero también están las garantías no convencionales. ¿Qué son las garantías no convencionales? En el caso de presentar eh, contratos de venta, algún papel uh -huh. de custodia, entonces entran las garantías convencionales de un crédito y también las no convencionales. Pero La tasa también es muy pequeña, entonces hay bastante holgura para poder pedir este crédito. Definitivamente. Ahora, ¿cuál es la proyección que esta, estos, no, estos 911 millones de bolivianos eh, dan para para que suceda? ¿Cuál va a ser el impacto que esperan que, que va a tener? Bueno, hay hay, hay una expectativa muy importante, por solo darte una idea en el sector de zapatos eh, de fabricación de calzados las plantas, eh, las plantas las suelas se importan entonces alguien va a decir bueno, aquí hay una oportunidad de poner una fábrica de suelas de zapatos uh -huh. el pegamento para los zapatos se importa uh -huh. aquí también hay una oportunidad de generar una fábrica de pegamento y así eh, importamos eh, pasta dental, jaboncillos, toallas, hay una oh. oportunidad de ir sustituyendo y generando nuevos emprendimientos, empleo, y tenemos la perspectiva de que esto va a impactar de forma importante en la economía. Son 911 millones inicialmente uh -huh. y eh, ya el primero de enero vamos a, el 2 de enero ya vamos a incorporar otros 350 millones de bolivianos más y así el fondo también eh, para fico, créditos para, justamente para esto, vamos a inyectar más plata. Uh -huh. Entonces, eh, creemos que eso va a impulsar. Hay, por ejemplo, la posibilidad de que algunas empresas, y lo, ya en Santa Cruz está ocurriendo eso, una planta pequeña de biodiesel. ¿ah? De la grasa animal se lleva a un proceso de generar biodiesel y eso es por ejemplo ah. una forma de sustituir diésel. Claro, ¿ah? Como, pero es esta vez ya no de caña sino de grasa de animal. De grasa de animal, de, un mata, de los mataderos donde hay pollo, carne, de ahí se obtiene este biodiesel y es una pequeña, un pequeño emprendimiento privado, entiendo, que está en esa misma línea de sustituir importaciones. Entonces, varios se van a animar y van a decir, me puedo meter a este negocio, que vaya en la línea de ahorrar divisas y sustituir importaciones y generar producción nacional, claro. tanto de los bienes finales que consumimos a diario o de insumos que la propia industria nacional necesita. Definitivamente. Ahora, eh, justamente estos emprendedores se han... ...multiplicado durante la pandemia porque muchos se han quedado sin trabajo y han visto hacer lo que sea, aunque sea hacer delivery y lo que sea. Y finalmente, estos emprendedores se encuentran con unas trabas impositivas, tributarias, son muchos tributos los que representan para este sector que está siendo incentivado por el mismo Estado. ¿Hay la perspectiva de hacer algo en tema tributario con estas pequeñas empresas? Bueno, el régimen tributario eh, es el que está ahora vigente, no No hemos estudiado alguna medida, pero lo que sí hay es, el, también hay un fondo que se llama el FOCASE, que es un fondo que apoya a los emprendedores, da crédito a los emprendedores, está en el Banco de Desarrollo Productivo y pueden acceder ahí con facilidades también los emprendedores. Sí. ¿no? Creo que lo importante que quiere un emprendedor es crédito, ¿no? Crédito. También, claro. La parte impositiva eh, es un elemento que siempre ha estado presente en la estructura de los negocios, pero la parte crediticia es la que nosotros hacemos énfasis en este momento. Muy bien. Ahora también, eh, por parte de la Asamblea, ayer se ha aprobado el presupuesto general del Estado, en el cual hay una... Hay una, un apoyo también a las empresas públicas que han sido eh, un poco de, echadas de menos en la última administración eh, y muchas de ellas eh, también eran parte de la inyección económica de potenciar la inversión pública en el país. Efectivamente, el, en este año se ha hecho al olvido a las empresas públicas, se las ha asfixiado. No, y se le ha dado digamos, a la empresa privada muchos grados de libertad que no está mal, pero no debería haber un tratamiento igualitario para las empresas públicas. Uh -huh. Este fideicomiso de 500 millones de eh, uh -huh. dólares va a permitir que puedan las empresas públicas reactivarse. Por ejemplo, la planta de Uria, que necesita en este momento eh, volver a recomponer y a volver a colocar su turbina, que ha sido quemada. Por un mal mal uso, e incluso han querido arreglar la turbina y hemos perdido el seguro de, de que hay un daño al Estado y el tiempo que eh, la reparación va a involucrar. ¿Y eso qué, a, qué, genera, qué provoca? Ya se ha calculado que 252 millones de dólares es la pérdida de no haber usado la planta de Ure, independientemente que digan que ese proyecto no servía, ¿no? y haya generado plata para la economía. Lo que han hecho es matar y ahogar, a esa empresa está paralizada, por lo tanto se requiere esta inyección de recursos. Vinto también tiene la misma situación, no han, no han tenido la capacidad de comprar el mineral de Colquiri y Guanuni y ese horno no está en funcionamiento y genera... Eh, muchos recursos, de ahí incluso se pagaba el bono Juancito Pinto. Entonces, BOA también le han quitado los itinerarios más importantes que tenían, los, las frecuencias más apetecidas en el, en el cabotaje o en el mercado nacional y también en vuelos internacionales, aviones parados, ¿eh? ahora se está reactivando y está empezando a, tener, a funcionar a máxima capacidad, pero necesita más aviones necesita inyección de recursos, este fondo le va a permitir a todas las empresas públicas volver a reactivarse, volver a producir y obviamente si van a ir ampliando también van a tener que tener un soporte y un apoyo de, en inversión pública. Ahora también hay empresas como Kipus o el mismo canal estatal que sí generan pérdidas, ¿se va a tener ese análisis también en relación a si son viables en el futuro o se va a seguir inyectando dinero? Bueno, antes de inyectar esos recursos se va a analizar si una empresa tiene la capacidad de ser sostenible en el tiempo. O sea, no es responsable seguir metiéndole plata en, un, en una empresa que no te está generando eh, ingresos y no te está generando empleo. Entonces nosotros vamos a hacer la evaluación. No A priori no, no podemos tampoco decir que se van a cerrar. Estamos en ese proceso de evaluación. En el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenemos una una dirección que se ocupa de la evaluación eh, de cómo están nuestras empresas públicas y estamos evaluando cada una de ellas. ¿Y qué sucede en el caso en el que en ese análisis salga que esa empresa ya no es rentable? Bueno, hay que mirar la posibilidad... Bueno, primero hay que ver la posibilidad de reoptimizar procesos, ¿no? ¿no? No necesariamente cerrarla, hay que readecuarla y hay que eh, ponerle la el norte donde debería producir. Por ejemplo, Kipus no, estaba destinada para hacer computadoras, uh -huh. para varios usos de en, en, en, en entidades estatales, no hacer teléfonos, ¿no? Uh -huh. o sea, hubo una distorsión ahí, entonces probablemente el componente de hacer teléfonos, tablets, no, pues no es, no es su rubro. No compite, no compite, pero en computadoras puede ser que sí. Entonces, hay que reoptimizar, readecuar y hay que darle el nuevo sentido a cada una de las empresas públicas que tienen este tipo de problemas. Otras estaban funcionando muy bien, el gobierno de facto ha venido y las, las ha anulado, claro, para darles espacio a otros grupos empresariales, a costa de el espacio que tenían nuestras empresas públicas. Bien, eh, hablando igual, bueno, so, so, tema económico, pero cambiando un poquito de tema, hemos escuchado decir que la la crisis, esta caída de 8.8% que, que vamos a tener en este último semestre, eh, debido a, obviamente a la pandemia, la paralización de la economía y demás, eh, se ha hablado que esta crisis está peor que en la, las épocas del UDP o en, la, o en los mismos niveles. Eh, para poder salir de esa crisis se han tomado medidas impopulares que con el 21060 tal vez han sido dramáticas para la historia y para, para muchas familias. Sin embargo, ¿qué medidas eh, duras se van a tomar? Muchos hablan de la devaluación, de, de, de dejar de financiar eh, la gasolina. Eh, ¿Hay alguna de esas medidas impopulares duras que se van a tomar? No, más bien todo lo contrario, porque en la UDP eh, el ajuste vino por la, el gasto de inversión pública. Lo que hicieron es cortar ese gasto de inversión pública. Nosotros en el presupuesto lo que estamos haciendo más bien para salir de la crisis es inyectar una gran cantidad de recursos, 4 mil millones de dólares, ¿eh? que es diferente a, a recortar el déficit por el lado que genera producción y empleo. Lo que sí hemos hecho en el presupuesto es optimizar la parte del gasto corriente y ahí hemos bajado, el, el no va no a haber esos ajustes de gasolinazos o de evaluaciones, no está eh, pensado ni en el presupuesto, está proyectado de esa forma. Más bien lo que estamos apostando es a reactivar la demanda interna con inversión pública, con estas transferencias condicionadas que son el bono contra el hambre con eh, apoyar la producción con este fondo de reactivación del 44-24 que salió el día de ayer y esa es la tónica, no estamos con medidas eh, eh, draconianas como para ajustar, la, lo que tenemos que salir, esas medidas lo que hacen más bien es hundirte. A ver, una devaluación, ¿qué haría? En el fondo lo que uno podría pensar es que va estimular las exportaciones, pero, por ejemplo, minerales no, no se incentiva con devaluación. La, la cotización de los minerales es lo que genera la señal o el gatillador para que los mineros produzcan más. Uh -huh. Más eh, exportación de gas por devaluación tampoco, no va por ahí. Más bien, ponte a pensar que muchas industrias que usan algunos insumos importados y que esperamos sustituirlos, por el momento... En, este, en esta situación, una devaluación, ¿qué haría? Que el costo del insumo importado aumente. Y ese costo, si la empresa tiene la capacidad de pasarlo al precio de venta, te va a pegar a ti, en términos de inflación. Eso uh -huh. es lo que puede hacer una devaluación. No es una medida en este momento acertada. Pero eh, tal vez eh, el déficit fiscal que genera seguir financiando la gasolina, eso sí, tal vez reducirlo de alguna manera, se ha estado acumulando durante varios años. Por eso, ahí están todos estos proyectos, de sustitución de importaciones que van a venir también por parte de YPFB. YPFB ya está en este momento eh, en, en, rumbo, eh, en rumbo de sustituir la importación de diésel con plantas de, de, general, de, biodiesel. de biodiesel que van a poder ayudar a paliar este este elemento. El, la importación de diésel es lo más importante, Jorge Luis. Sí, sí. Y creemos que en un tiempo perenne eh, perentorio vamos a poder eh, generar el, la oportunidad de sustituir aquello por lo tanto, en este, a ver en, si ves el presupuesto proyección de déficit, nuestra proyección de déficit fiscal es mucho más pequeña vamos a terminar en 12,3 de déficit fiscal y el presupuesto ya considera un solo dígito 9,74% esa es una dirección de ir achicando mm. El déficit fiscal. Uh -huh. Y obviamente ese déficit se va a ir achicando en la medida que podamos ir sustituyendo también eh, importación de diésel, de gasolina. Entonces vamos a ir achicando y vamos a ir corrigiendo ese, esa, este, este problema del déficit fiscal. Muy bien. Ahora ya para concluir, se, se está comenzando a hablar del incremento salarial. Claro que tal vez es un poquito, falta mucho para que suceda aquello, pero ya están los empresarios, est eh, la industria está un poquito reacia a invertir. Primero, por el tema de la pandemia, consideran que un rebrote podría afectar. Entonces, la inversión privada se está comenzando, está queriendo achicarse aún más. ¿Cómo podemos incentivar para que haya esa eh, mayor inversión privada?, teniendo en cuenta estas necesidades sociales de incrementos salariales y demás? Bueno, eh, lo que el Estado está dando es certidumbre de un ambiente económico de crecimiento, entonces ahí hay eh, un escenario de, de posibilidades de inversión privada y la, el tema del incremento salarial es un tema de negociación ¿no? que siempre va a estar ahí en la mesa. Y obviamente cuando llegue su momento, pues se tendrán que poner las cartas sobre la mesa, todos estos elementos para determinar si es viable o no un determinado monto de incremento salarial. Pero eh, el ambiente que se está proyectando para el próximo año es un ambiente de crecimiento, inversión pública, que es un elemento complementario y dinamizador de la inversión privada, achicamiento del déficit fiscal, ¿eh? Estabilidad en la moneda. O sea, son elementos que más bien deberían ser un tamiz importante para la inversión privada. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro.